Quieres que nos... Bueno, pues buenos días a todos y todas. Gracias por estar presencialmente y los que estáis a través de las redes. Estoy con mi compañero Suso Domínguez, ya sabéis que es nuestro candidato a las elecciones de mayo. Y hoy venimos para eh, plantear que, ya sabéis, que en el pleno de ayer se presentó la información contable... Eh, por los servicios de tesorería y contabilidad del ejercicio 22, donde se planteó que más de 89 millones de euros habían estado sin ejecutar en el anterior presupuesto, de los cuales en Acción Social había un entorno montante de unos 7 millones, lo que era el orgánico de Acción Social, y en concreto, en ayudas de urgente necesidad, 3,5 millones. Nosotros, Zaragoza en Común, hemos sido bastante claros en lo que es el gasto en esta materia que nos parece extremadamente sensible. Y hoy venimos aquí a denunciar que dentro de ese cómputo de ayudas de urgente necesidad, las que nos parecen muy sensibles son las que tienen que ver con la ayuda a las familias en situación vulnerable, a la ayuda para conceptos de infancia que tienen que ver con materias tan sensibles como serían comedores, Guarderías, campamentos o material escolar. En concreto, tenemos que plantear que ahora mismo, según los datos que tenemos del ejercicio 22, 212.000 euros han sido eh, inferiores al gasto que se tenía que haber realizado con relación al año 18. Esta es una cifra que nos llama la atención porque es un 32% menos e insistimos Hacemos la comparativa con el año 18, año prepandémico, año en el que estaba en el anterior equipo de gobierno el, la formación Zaragoza en común, y creemos que es un dato que nos parece eh, nada justificable. Vuelvo a repetir, 212.000 euros menos que en el año 18, en conceptos muy sensibles. Este gasto no realizado, no ejecutado, choca con la situación del gasto que se ha llevado a cabo por parte del equipo de gobierno, una dotación de 500.000 euros para las ayudas a lo que se ha denominado las ayudas para la escuela privada concertada, que para nosotros supone una discriminación hacia más del 67% de la población, puesto que no pueden acceder a ellas, a aquellas familias, que no tengan a sus hijos e hijas escolarizados en centros privados concertados. Con lo cual, vulnera cualquier derecho al acceso en igualdad a la formación. Además, como ya sabéis, que nosotros en ese sentido hemos sido bastante incisivos. Esto eh, fue llevado a cabo con una judicialización, una reclamación que presentamos desde las formaciones como Izquierda Unida, Podemos y acompañadas de entidades sociales como la Federación de Barrios y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres, FAPAR porque nos parece que esta es una situación que, volvemos a decir, vulnera el derecho al acceso en equidad de las familias de la escuela pública. Tanto es así que, además, insistimos en que la mala gestión de esas ayudas supuso que a fecha de junio se encontraran estas ayudas sin justificar. 485 de las 1.451, un monto total de 170.564 euros en relación a esa cantidad de 500.000 euros que ya hemos dicho que van directamente a lo que son las ayudas para los escolares de la privada concertada y susos va a detallar más detalles. Sí. Sí. Eh, pues como ha comentado Luisa, este, esta caída de un 32% en las ayudas destinadas a la infancia justo en un momento como el actual, en que hay una importante crisis económica y en que se está produciendo pues, eh, graves problemas sociales, contrastan de manera muy importante con los más de 665.000 euros que en 2018, como bien ha dicho Luisa también, año prepandemia, se destinaron a estas ayudas, a estas necesidades de la infancia, eh, justo eh, impulsadas, una cuantía impulsada por el plan de lucha contra la pobreza infantil, que se aprobó la pasada legislatura y que ahora, lamentablemente, eh, ...está durmiendo en un cajón... ...sin ningún desarrollo, apoyo, ni reelaboración... ...ni evaluación del mismo. Eh, sí que nos gustaría destacar que respecto a 2018... Eh, ...por ejemplo, en las ayudas de comedor... Eh, ...la cuantía que se ha destinado ha sido 144.000 euros menos... ...que en 2018... ...y que en las ayudas destinadas a material escolar... ...la partida es un 50% inferior a la que se destinó en 2018. También nos parece muy importante señalar... Eh, que la pobreza infantil o las necesidades de infancia a la que afecta esta caída de un 32% en ayudas a la infancia. Eh, no solamente tiene que ver con la cobertura de las necesidades básicas, muy importante, es decir, las necesidades de alimentación y tal, sino que también afecta a otras áreas tan importantes como el apoyo educativo, el apoyo psicológico, que además sabemos todos que la salud infantil, la salud mental infantil, está muy afectada por la situación de pandemia y que está en un momento crítico. Eh, apoya también al acceso a la cultura, al deporte, al ocio y que eh, todas estas ayudas eh, también han sido recortadas a lo largo de estos cuatro años de gobierno que se han eliminado partidas ...específicas destinadas al apoyo a la pobreza infantil en el deporte... a la pobreza infantil en el acceso a la cultura. Sí, pues esto era lo que queríamos comentaros. Volver a remarcar que es un 32% menos del presupuesto en el cómputo global... ...de lo que denominamos pobreza infantil, que como bien remarca Suso... ...no solamente tiene que ver con temas de alimentación... ...que evidentemente son necesidades básicas, pero nosotros entendemos que... Una ciudad como la de Zaragoza debe tender a tener proyectos que garanticen los derechos al acceso a la cultura, al ocio, al deporte de las familias más vulnerables. Y, evidentemente, visto lo que ayer dieron los servicios contables, la ejecución en el área de acción social y en esta materia tan sensible no es como para sacar pecho ni estar orgullosos, por eso nosotros hoy aquí venimos a reclamar que está en ejecución es una falta de, de gestión y de capacidad por parte del equipo de gobierno. Y ahora, si tenéis alguna duda, estaremos encantadas. Está claro, ¿no? <risa> Muy, bien. Muy bien. Muchísimas gracias. gracias. Y buen fin de semana. Todavía. Previo pleno. Pero claro, <risa> pero es que, que bien, ¿no? el pleno es como que ya estáis todos fuera del mundo, ¿no? Nos veremos ahí. Gracias.